Muy buenas a todos amigos de YouTube, hoy les voy a traer un truco sencillo que funciona en Windows 10 y Windows 11, es lo siguiente, vamos a utilizar esta carpeta que tiene música de uso libre, lo que vamos a hacer es lo siguiente, si nosotros reproducimos una música de esa y cortamos esa música y la copiamos en otro lugar debería de dejar de escucharse. Pero en el Windows 11 y Windows 10 hace la misma opción que si fuera Linux Ubuntu. Puede seguir funcionando sin pararse la música. Podemos moverla del lugar sin necesidad de parar. Vamos a probar para que vean. Entonces, lo que voy a hacer ahora es cortar la música para copiarla en otro lugar en otra carpeta sin detener el reproductor lo detuve para que puedan escuchar mi voz entonces lo voy a hacer vamos con el ejemplo Si sí, pueden notar, he cortado la música y sigue funcionando. No importa en qué lugar de la computadora la ponga, la música seguirá reproduciendo. Es cuanto a este video. Muchísimas gracias. Cualquier dudas o comentario me lo dejan debajo del de video.